¡Ojo! ¡Ojo! Estamos aquí, mira está Aquí llevan el pelo. ¿Ah? ¡Ojo! mirando toda la escuela. Mira, mira la gótica. Vaya, ver ¿qué pasa? ¿Fótico? La vamos a borrar. Mira, Sound Frost. <risa> ¡Loco, loco! ¡Están corriendo! Mira, soy youtuber. ¿Qué pasa? Que estamos en un instituto japonés. ¡Ja, <risa> Esta es la guarra, esta es la que hay que la, la zorra esa. Ay, ¡Hostia! perdón, perdón Vegeta, no me mires que me sonrojo ¿Qué? No le gusta ¿Qué? Déjame ¿Eh? ¿Qué coño tengo que ir a clase? No me jodas Haceme un petete y cerrar el ojete. ¡Yo soy virgen! ¡No te creo un sorete! Te manda la parte y el culo te parte. Te la pongo hoy y te la saco el martes. ¡Hostia! ¡Ay, no la puedo guardar! No, yo quiero la espada, quiero la espada. No. Guapo. Cabrones, ¿dónde está? Foto. No, no decir que está todo punto arriba. What's this? It's a bento, stupid. <coughs> Shut up and eat it. La otra también está pidiendo babelúfilo. Wow. This is delicious. Really? You, you like it? Surprise. Quedar así, Es que no hacen nada. Me dan ganas de apuñalarlo aquí mismo. La pómata, eh. A ver, vamos a jugarnos, La es que me estoy aburriendo ya. Vamos a pegarle una puñalada en lo que viene siendo en esta parte aquí, en el bazo. Vea, chavales, tutorial de cómo apuñalar a la guarra que te quiere robar el novio. Paso uno, te pones detrás. Paso dos, le sacas cuchillo y le pega una puñalada. ¿Qué are you doing? ¡Stop! Y ahora la amiga. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere matar! ¡Ah! ¡Quinta guarra! ¡Ah! <risa> ¡A la amiga también! ¿Ha ¡Ah! partido el brazo o qué? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! bro! Se ponía rosita esto. ¡Ojo, pero fuera coño! ¡La hemos separado! ¡De lujo! <risa> Eh, y si cojo la espada que ella cabía ¿Puedo usarla? No lo sé Quiero usar la espada, la verdad ¿Dónde era? Aquí No Yo Quiero la espada ¿Dónde está la espada? Para que se y tú y tú, que me cansado oh, vamos no, a dejar ir por aquí. Yo sé, le voy a pegar un rebajazo a esta ¿Qué pasa, papá qué, es que ¿Qué no estás ¿tú ¿tú estás Stop. ¿Qué no pasa nada,